tarde nos saludamos desde Enlace Noticias con lo importante de Barranco Bermeja y la región, iniciamos con titulares Un presunto ladrón intentó hurtar una vivienda del barrio La Libertad la comunidad lo bajó de un árbol pero el hombre logró huir del lugar a las calles salieron los estudiantes del colegio Los Laureles del Corregimiento del Centro, pidiendo mejoras en el transporte escolar. El coordinador de esta institución pidió a las autoridades que se solucionen esta problemática. Ante esta situación, el secretario de Educación respondió a la comunidad del centro. Se llevó a cabo la Feria Metal Expo 2022 en el Centro Comercial San Silvestre, con el viceministro de Desarrollo Empresarial y otras instituciones. En Barranco Bermeja existen mujeres que salen cada día a luchar por sus sueños y entregan su servicio a la comunidad. Esta es una crónica que resalta la labor femenina en diferentes áreas en el puerto petrolero. Y en los deportes, un grupo de amigos se reúne en las noches a practicar patinaje como alternativa para salir de la rutina. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver.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 Esta impactante foto, cuando baja el presunto ladrón corriendo con un cuchillo en la mano, ha sido tomada por uno de los habitantes del sector. Hoy hacen el llamado a la comunidad para que las autoridades hagan presencia en el lugar y ejerzan control en la zona. En el corregimiento del Centro de Estudiantes de la Institución Educativa de los Laureles se tomaron las instalaciones exigiendo de nuevo el transporte escolar.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 el secretario de Educación Distrital, Omar Prada, se pronunció ante las protestas realizadas por los estudiantes de la vereda Laureles del Corregimiento del Centro, quienes piden el transporte escolar. El funcionario aseguró que se están realizando los acuerdos pactados. Es importante informarle a la comunidad barranqueña que en semanas anteriores nos reunimos con estudiantes de la institución educativa Blanca Durán de Padilla y de la institución educativa Laureles que pertenecen al Corregimiento del Centro donde revisamos algunas opciones frente al sistema de transporte escolar y se les informó cómo va el proceso del mismo. Sin embargo, con apoyo de las empresas de transporte público del distrito, se procedió a llegar a un acuerdo de suministrar unas rutas para el servicio de transporte escolar. Fueron 12 rutas que se entregaron al corregimiento del centro, donde vincula las dos instituciones educativas, para que se coordinen entre los rectores estas rutas en esas instituciones. Omar Prada hace un llamado a los estudiantes para que estudien detenidamente los acuerdos. Que lógicamente los estudiantes en común acuerdo con los rectores deben proceder a organizar eso. Se ha venido desarrollando de la mejor manera posible, se ha venido prestando el servicio por parte de estas empresas de transporte de forma voluntaria y mancomunada y bajo el principio de corresponsabilidad social, es por eso que quiero invitar a los estudiantes de Laureles que el día de hoy están haciendo el cese de actividades y cierre de las vías en este corregimiento, que por favor lean los acuerdos, verifiquen que la Secretaría de Educación y el Distrito, con apoyo de las empresas de transporte, ha venido cumpliéndoles. En los próximos días se espera que estudiantes tanto de la zona urbana como la rural cuenten con el transporte escolar en Barranca Bermeja. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja dieron a conocer que desde el pasado 5 de marzo sus líneas de atención se encuentran suspendidas. Desde el pasado 5 de marzo las líneas de la llamada de emergencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja se encuentran suspendidas, situación que le preocupa al capitán Alexander Díaz por no atender a tiempo las emergencias. Desde el 5 de marzo del presente año nuestras líneas telefónicas se encuentran sin tono. A pesar de haber hecho el reporte bajo el radicado INC 160367 del 9 de marzo, no hemos tenido ninguna respuesta por esta empresa. Hoy, 24 de marzo, nuestras líneas que salvan vidas siguen sin tono. Asimismo, responsabilizamos a la empresa TIGO, que es la única responsable de cualquier incidente que requiera la comunidad de Barranca Bermeja. ...de la atención del Cuerpo de Bomberos y que no haya una comunicación oportuna para la atención de cualquier incidente. Asimismo, hacemos un llamado rotundo a esta empresa a que nos dé solución a la mayor brevedad posible. Queremos informarle también a la comunidad del Distrito Barranca Bermeja... ...que en cualquier servicio que requiera por parte del Cuerpo de Bomberos se puede comunicar a estos dos números, al 315... 633-3001 y al 314-593-4282. Actualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja tiene los siguientes números habilitados, 315-633-001 o el 314-593-4282, habilitados para atender las emergencias que se presenten en la ciudad.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 Por muchos años se ha considerado al sexo femenino como el más débil, sin embargo hay mujeres que de débiles no tienen nada, se enfrentan cada día a sus miedos, los vencen y se relacionan en espacios que hasta se piensa que solo son para hombres. En Barranca Bermeja hay mujeres berracas, como se dice popularmente, que entregan su profesión al servicio de los demás como Viviana Moreno, quien se desempeña como comandante de guardia en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios desde hace 12 años. Es una profesión muy bonita, muy sufrida, muy anhelada, muy soñada, O sea, en todos los aspectos sentimentales, emocionales y profesionales se incluyen, porque aquí pues brindamos la ayuda, brindamos el apoyo a la comunidad de Barranca Bermeja pero sufrido en el sentido que también vemos muchas cosas feas que nos afectan también como persona. Pero muy contenta de estar aquí en esta institución. Aparte de ser bombero, es esposa y mamá. Se sacrifica cada día para ejercer esta doble profesión y se desenvuelve de tal manera que a ninguna le queda mal. Claro, ya está dicho que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Turnos normalmente de 6 a 2, pues uno está antes de las 6 acá. Eh, de resto pues no, no labor salgo de aquí a seguir siendo mamá, seguir siendo esposa Muchas veces me toca quedarme porque nosotros somos voluntarios No es que me toque, o sea, debemos quedarnos o nos gusta quedarnos porque somos voluntarios Aparte de eso suyo es de enfermería eh, Muchas veces me ha tocado, me toca salir a prestar servicios a la comunidad en ambulancia eh, Como tal, como profesional eso como bombera En todas las ocasiones eh, desarrollo mi, mi profesión Aquí háblenos un poco en otro campo laboral se desempeña Denis Martínez, es patrullera de la Policía Nacional y se encarga del plan de compras del departamento del Magdalena Medio. Con orgullo habla de su labor y del servicio a la comunidad desde lo administrativo. Darle apoyo a la comunidad desde el ámbito administrativo organizando los diferentes procesos que se llevan dentro de la parte de la Policía Nacional porque a pesar de que se encuentra nos encontramos en este momento en oficina también hay mujeres policías en la calle que tienen un rol fundamental más cercano a la comunidad y nosotros los apoyamos somos coayudadoras no solamente en el ámbito administrativo sino en el ámbito eh, externo en la ciudadanía y aparte de eso, pues aparte de nosotros ser policías y tener un horario tan extenso, también somos madres, también somos hermanas, también somos personas que tenemos familia, hijos, eh, amigos, personas que obviamente nos esperan en la casa. Aunque sea un espacio que pareciera solo para hombres, afirma que la mujer puede desarrollar sus labores perfectamente en este campo. Y habla de la oportunidad que abre la Policía Nacional a muchas mujeres en el país, además de su presencia indispensable en cada área. Nosotras somos muy capaces, por eso la Policía Nacional le brinda la oportunidad a muchas mujeres a nivel nacional poder pertenecer a una grandiosa institución como es la Policía Nacional, porque somos esa mano amiga que tenemos eh, en la comunidad, en la sociedad, una sociedad que requiere de nuestro amor y de nuestra comprensión. La mujer es capaz, aunque delicada, con la fuerza totalmente necesaria para forjar y construir sociedad, para ayudar, servir y entregar todo de sí con el fin de dar ese aporte a la comunidad que lo requiera. En sí, las mujeres son el soporte para todo y para todos. La comunidad conozca la historia de una mujer madre cabeza de familia que durante nueve años ha sido comerciante en el sector céntrico de Barranca Bermeja. Ella es Luz Day Sánchez. Luz Day Sánchez es una mujer madre cabeza de familia. Lleva más de nueve años trabajando en el sector comercial buscando el sustento para sus familiares por medio de la venta de medias, ropa interior, tapabocas y accesorios. Son nueve años aquí estando. Sobrevivimos cuatro familias, mis patronas, mi hijo y mi persona. Con esto nos mantenemos, gracias a Dios, un sueldo que nos pagan y nos va bien, gracias a Dios. O sea, empezamos desde las seis y media y terminamos a las ocho, ocho, y media, estamos ya recogiendo. ¿Qué hacemos? Pues sacar, arreglar el negocio, atender al público y eso es lo que hacemos acá. Es estar pendiente a la, a la gente cuando nos viene a comprar y atenderlos de mejor forma. Esta mujer desde muy temprano sale de su vivienda al Comercio Barranca Bermeja a las 6 de la mañana. Ella comienza a montar su stand con los accesorios para la venta del día. ¿Qué vendo? Vendo billeteras, cargadores, controles, tapabocas, baffles, eh, ropa interior para dama, caballero, correas, forros, de todo un poquito bolso, lo que necesita sin cares, lo que pueden ver de todo un poquito media de fútbol. Y la experiencia, pues buena, buena, porque cada día uno va aprendiendo cosas nuevas y, y va, pues, va cambiando como persona, siendo mejor persona en, en todos los aspectos. Luz Luzday Sánchez invita a las mujeres del distrito para que no pierdan su horizonte y sigan trabajando por sus metas y objetivos. Lo mejor que puedo decirles es que en esta vida nada es gratis, hay que luchar y hay que salir adelante y todo no puede llegar a la casa. Si uno quiere trabajar o quiere un trabajo, tiene que salir a buscarlo y hacer, hacer hojas de vida y también prepararse para que puedan salir adelante porque no todos aquí en el comercio. ¿no? Según Luz Day Sánchez, no todos los días se vende igual, pero se trabaja con la misma energía para brindar el mejor servicio a los barranqueños en el sector comercial. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa y ya volvemos a Enlace Noticias.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 Trece días de locura en los autoservicios La Quinta. Soflan Sovitel por 3 litros, 14,950 mil novecientos pesos. Galletas Saltín cinco tacos, tres mil novecientos. Caldo de gallina Maggi por 8 cubos, dos mil doscientos pesos. Crema dental Colgate Clean Min, cinco mil trescientos pesos. Ladrina, carne a la parrilla con vegetales, cuatro pesos. Crema de leche alquería, cuatro mil cuatrocientos pesos.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 Trece días de locura en los autoservicios La Quinta. Yogurcito fresca leche por 6 unidades, cinco mil ochocientos pesos. Vanish líquido rosa Doy Pack, cuatro mil pesos. Aceite Premier, once mil setecientos pesos. Vanish líquido blanco Doy Pack, cuatro mil pesos. Detergente líquido World Life, nueve mil novecientos Crema de leche Cremax, siete mil cien pesos. Bidón, agua brisa, por 6 litros, cinco mil trescientos pesos. Asesor jurídico de la comunidad de protesta del peaje en la vía Barranca Bermeja, Bucaramanga, habló para Enlace Noticias sobre esta situación. El asesor jurídico de la comunidad que protesta en la vía Barranca Bermeja, Bucaramanga, afirma que la ANI no ha dado garantías en los procesos de negociación para los beneficios de la comunidad. La parte de los peajes seis que quieren imponer en el, en el recorrido es la más álgida en estos momentos, desde... Que el inicio de la construcción hace seis años, la ANI le ha dado largas, ha dilatado una concertación verdadera con las comunidades, queriendo imponer a lo último diciendo que no tiene ninguna responsabilidad cuando es todo lo contrario. Ellos mandaron a colocar los peajes estratégicamente para que todo el mundo tenga que pasar y no pueda utilizar los caminos interveredales para transportarse dentro de los municipios. De esta manera hace llamada a la entidad correspondiente, por el mal estado en que se encuentra la vía hacia Lebrija. A lo largo del recorrido de, de Barranca, la parte de la canalización de las aguas de la vía ha estado ineficiente en el sector de Casa de Barro, en el sector de Patio Bonito, en el sector de Lisboa, en el sector de la entrada de San Vicente, se presentan continuos inundaciones de los sistemas de drenaje en el sector de Portugal taponaron la salida de las aguas servidas al municipio trayendo como en los anteriores sitios emergencias sanitarias que quiere desconocer el constructor diciendo que ellos no están obligados a arreglar la parte de la, del alcantarillado. En ella también hace llegar la queja sobre la inundación de los drenajes en la vía que conduce a Barraco Bermeja a Bucaramanga. La construcción de la vía en la unidad funcional 8 en la vereda de Lisboa, en el municipio de Lebrija, tiene problemas de estabilidad. Desde el principio se advirtió que los terrenos no eran aptos por la presencia de acuíferos en la zona. Se espera que la Agencia Nacional de Infraestructura haga llegar una respuesta a estas comunidades por la inconsistencia que se presenta en esta vía principal. Comerciantes del sector céntrico de la ciudad denuncian las constantes infracciones que se cometen por esta vía. Ante esto, el comandante de inspección de tránsito y transporte dio a conocer los trabajos adelantados por esta zona. Enlace con la comunidad de Sub haciendo seguimiento a las fuertes denuncias de los ciudadanos y de los comerciantes en el sector comercial de Barranca Bermeja. Esto debido al aumento de los índices de accidentalidad por parte de los conductores en la zona.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 Y eso deberían de cerrarlo porque hay muchos accidentes y pasa muchas cosas por ahí. Por eso la tránsito debe, debe es? De cumplir su ley, no tan solo ponerse por ahí a quitarle las motos a las personas, pero mire, estamos aquí en todo el centro de Barranca y, y el centro de Barranca por este lado no tiene ni un semáforo que debería tenerlo, vea, en todas las esquinas que son riesgo de peligro. Ante las denuncias por parte de la comunidad y los comerciantes del distrito de Barranca Bermeja.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 entrar a intervenir. Sin embargo, hemos realizado los operativos a pesar de todo esto, ahí por los lados de la calle 49 con carrera sexta, en la misma calle 49 entre carrera octava y décima, ahí por, el, por los lados de Telecom, por el Banco de Occidente, por el Copetran, hemos venido haciendo los, los, operativos. los operativos. La policía manifiesta haber capturado al hombre señalado como ladrón en el barrio Buenavista días atrás.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 En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre se llevó a cabo el Metalespo 2022 en Barranca Bermeja. Esto con la participación del viceministro de Desarrollo Empresarial, Ecopetrol, y Universidades del Matalena Medio. Cabo Metal Expo 2022, que es un evento que. Eh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 En la muestra empresarial participan además de las empresas que hacen parte del proyecto Metal Easy, la Academia con las universidades Unipaz, Santo Tomás, El SENA, Unidades Tecnológicas de Santander, INAFT, Campetrol y quienes representan en sus stands las carreras que ofrecen en el claustro universitario, proyectos y propósitos afines con temas relacionados de manufactura.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 Días de locura en los autoservicios La Quinta, harina haz de oro, 1100 pesos, trapero tax arco aseo, microfibra, cabo metálico, nueve mil pesos, champú masa acondicionador dof, diecinueve mil pesos, salsa de tomate fruco, 8.900 pesos, jabón puro azul por tres unidades, 3.900 leche entera leche san por 6 unidades, 19,350 mil toda la línea jabón protec, 6.500 pesos.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 de nueve años, Cacique BMX ha participado en diferentes competencias. Esta vez irá al torneo que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Medellín. Cacique BMX es un club creado para impulsar por medio de la diversión a los niños y jóvenes a practicar el deporte del bicicross, forjando en ellos el crecimiento tanto personal como profesional. Bueno, el club Cacique BMX es un club que está conformado para, para poder llevar a, a los chicos a a la diversión a través de, del deporte de la, de la biela, del, del bicicross, eh, es, un, es un deporte para el cual pues queremos llevar para que los chicos se diviertan, pasen eh, bueno, se distraigan un rato muy agradable y pues un deporte de vanguardia un deporte de muchos retos Son nueve años en los que este club ha formado a niños y jóvenes que han logrado participar en competencias nacionales e internacionales, de los cuales han logrado obtener varios podios y Se conformó en el año 2013 ya tenemos nueve años de conformados legalmente eh, y pues eh, se conformó con en la parte legal con el objetivo de poder eh, tener participación en campeonatos y torneos, y torneos a nivel tanto nacional como, como internacional y pues lo hemos logrado y podemos, también hemos podido sacar eh, campeones nacionales, eh, panamericanos y finalistas mundiales en campeonatos, en campeonatos Copa Mundo. Muy divertido, muy especial para mí porque ir a carreras me parece muy especial porque me encanta ir a carreras, como cuando fui a Perú, ah, en mayo voy a ir a Francia y eso me encantaría mucho. Un podio tengo uno de primero, dos de tercero y uno de segundo. El próximo fin de semana el Club que estará de nuevo en un torneo en la ciudad de Medellín, donde participarán corredores por primera vez en estas competencias. Un grupo de amigos se reúne por las noches a practicar patinaje como alternativa para salir de la rutina. Urban Roller es una comunidad de amigos que disfruta patinar y vive en esta disciplina como alternativa para salir de la rutina y el estrés diario. Club es una comunidad en donde todos hemos aprendido muchísimas cosas. Ha sido bastante gratificante para nosotros hacer parte de esta comunidad. A mí me hace muy feliz personalmente. Hemos conocido personas maravillosas con las cuales compartimos esta misma pasión. Yo invito a todo el mundo que quiera venir y participar porque de verdad que se pasa súper chévere. El hecho de patinar es totalmente liberador. Uno siente que vuela, es una sensación indescriptible. Este grupo de patinadores ha participado en diferentes festivales que se han desarrollado en el país, uno de ellos y el más reciente en la ciudad, donde obtuvieron la mayoría de premios en Obstáculos Intermedio y Salto Alto Avanzado. Bueno, Urban Rollers participó en Bucaramanga, en los festivales que hacen eh, de patinaje urbano y este mes pasado en febrero tuvo su primer festival aquí en Barranca Bermeja. ...en compañía con una comunidad de Bucaramanga que se llama Patina Urbano. Ya hicimos nuestro primer festival aquí, vinieron alrededor de unos 150 participantes, eh, patinadores de Bucaramanga... ...de sus distintas comunidades y fue una fiesta fenomenal. Bueno, Urban Rollers es una comunidad prácticamente amigos, personas que nos gusta patinar... ...que iniciamos eh, a vivir esta pasión aproximadamente hace un año... Poco a poco hemos ido creciendo eh, por gestiones de participantes del grupo, pues adquirimos el permiso para entrenar aquí en, en el patinódromo municipal. Y nada, es, es un grupo donde recibimos a todas las personas que quieran aprender, desde los más básicos hasta los más avanzados. John Galindo, líder de Urban Rollers, invita a todos los habitantes del puerto petrolero que se quieran sumar a los entrenamientos que son los lunes y miércoles en el patinódromo.